Mama llama, te quiero ver fumando los dos viendo el amanecer y qué vas a hacer ya me enamoré de tu piel quiéreme pienso en todo pasa rápido tiempo volando y yo esperando a que tú bajes el humo flotando mi tiempo gastando ni un mensaje cada cuanto dime que me quieres quieres love? It? quieres hope? you are my dope yo no puedo esperar, pienso en cienes siempre generar, nada de mujeres solo fumar, roto sigo no sé amar, pienso en ti cada noche en la ciudad, mi alma está rota quiere escapar, de esa realidad quiere cambiar, del celular olvidarse no contestar, tranquilamente salir no pensar, beber hasta tarde no recordar tu cara un tiempo quiero olvidar, pensar en ti a diario me trae muy mal, siempre te pienso con Mac Miller en Spotify, los detalles no vi están. Estaba cegado por su amabilidad Siempre te pienso con Mac Miller en Spotify Los detalles no vi, estaba cegado por su amabilidad ¿Y qué vas a hacer? Ya me enamoré de tu piel Dubai, bebé ¿Y qué vas a hacer? Ya me enamoré de tu piel Dubai, bebé Mama llama, te quiero ver Fumando los dos, Viene el amanecer, y qué vas a hacer Ya me enamoré de tu piel, quiéreme El viento sopla, sus gafas rojas, el top de Lola, botellas en Lola, jarabe con Fanta, pastillas solas, verde las hojas, verde las hojas <susurra> Su alma está sola, ella está rota, su mirada miente, ella nada siente de su familia, ella es creyente de todo su sex, ella nadie quiere, quiere dinero por medio, no tener un chico promedio, fuma lo mejor, sube hasta el cielo, fría como hielo, ella es mi yal, ella pasa y se queda en mi corazón tranquila, lo pensé bien y la verdad no te quiero olvidar. Y la verdad no te quiero olvidar. No, no, te quiero olvidar ¿Y qué voy a hacer? Ya me enamoré De tu piel Tu risa, bebé ¿Y qué voy a hacer? Ya me enamoré De su ser Su style, bebé ¿Y qué voy a hacer? Ya me enamoré Celestivo, bebé Llámame otra vez ¿Y qué vas a hacer? Ya me enamoré de tu piel celestial, ¿ya? Yeah.